Señores, estamos en el último bloque del programa y vamos a hablar de, del trabajo que se viene desarrollando en tema de eh, la lucha contra la violencia de género. Miren, hemos escuchado durante este último periodo eh, aquellos indicadores de que Bolivia tiene el mayor... Eh, indicador en cuanto a violencia de género eh, de la región y esos son datos alarmantes ya sea violencias que se registren y que lleguen en última instancia a feminicidios en el país evidentemente ese es un caso que, que requiere que distintas instituciones instancias empiecen a, a asumir políticas y precisamente el servicio plurinacional de la mujer y la Despatriarcarización tiene una misión, tiene un trabajo, la hemos visto a Tania Sánchez, está a la cabeza de ella, también eh, Buscar y apoyar este tipo de campañas paralelo a lo que se viene trabajando como Servicio Plurinacional de la Mujer. Eh, quiero conversar unos minutos y agradecerle a Tania también por acompañarnos. Bien buenas noches Tania, bienvenida. ¿la? Sabemos buscas? que tienes muchos trabajo y ahí nos das unos minutos también de tu tiempo. Muchas gracias Gabriela, agradecer siempre a Viayala, mi casa ¿no? y el programa. Como tú dices, eh, desde el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización, tenemos ya dos meses y una semana de nacimiento. Uh -huh. eh, y bueno, eh, como tú dices, eh, el tema de la violencia nos está haciendo el, el principal tema de, uh -huh. de trabajo, como un efecto de eh, hablar sobre el empoderamiento económico de las mujeres, sobre la participación política de las mujeres, la educación, el acceso a la salud, uh -huh. el efecto de eh, las falencias en estos, uh, en estos ámbitos y todavía de nuestra sociedad patriarcal es la violencia ¿no? y hemos lamentado los hechos que en estos dos últimos meses se han, hemos estado oyendo en los medios de comunicación y más cuando en estadísticas que éramos el segundo país en la región con mayores índices de feminicidios y violencia eh, ahora nos dicen que estamos en primer lugar ¡qué lamentable! ¡qué lamentable! Eh, sin embargo, eh, creo que es eh, también importante eh, recalcar y aplaudir los esfuerzos que desde distintas instancias desde, del Estado se están desarrollando, porque este ya no es un problema solamente, no, bueno, nunca fue un problema de las mujeres, sino es una problemática para las mujeres y es un problema ya de salud pública. Y así se lo ha indicado eh, el día de ayer, por ejemplo, en la Cumbre de Seguridad Ciudadana ...a la cabeza del Viceministerio de Seguridad Ciudadana... ...así lo está indicando la reforma y la complementación... ...que se ha hecho a la ley 348... ...con eh, los, uh, los, los, uh, los temas que se han incorporado... ...en la ley de abreviación procesal penal... ...para mejorar la respuesta efectiva de la, eh, just, eh, de la justicia. ¿no? Pero, por otro lado, está esta otra, este otro tema... ...en el que ustedes son fundamentales que es cómo deconstruimos imaginarios sociales, cómo hacemos que el niño, la niña, el joven, el adolescente, una mujer, el hombre, eh, ya no eh, vean a las mujeres como un objeto, como eh, subordinada, como la mujer sumisa, abnegada, ¿no es cierto?, eh, sino como una mujer que aporta económicamente y ahí el trabajo es de todas y todos más allá de eh, lo que se puede hacer desde el Estado ¿no? hay lo que decíamos siempre y, y recalcamos hay un amplio marco normativo que refuerza el ejercicio de, recho, de los derechos de las mujeres uh -huh. hay esfuerzos de los gobiernos eh, subnacionales y el gobierno nacional eh, que se están desarrollando pero nos está faltando eh, el articular procesos entre sociedad civil, medios de comunicación y las distintas instancias del Estado. Mira, Tania, dices tantos elementos que de verdad hacen que, que nos pongamos a pensar en distintos actores de la sociedad en este tema. Es bueno liderar eh, lo, los... Que, que tengamos indicadores positivos en la región, pero un indicador que haga referencia a violencia de género, a tener el primer lugar en la región, realmente nos preocupa. Te hemos visto como... Servicio Plurinacional de la Mujer en distintas instancias, ¿no? en campaña junto a la Cancillería, UNFA, eh, haciendo prevención. Eh, la cumbre de seguridad ciudadana vinculada a este tema. Entonces decidimos eh, darle presupuesto, pero no solo es presupuesto, es hacer política pública, es hacer que los funcionarios estén capacitados, los servidores, quienes tienen. En fin, eh, a veces, y, y lo digo porque hablábamos también eh, la pasada jornada con... Ana Garita, del Fondo de Población, y nos decía, eh, son varias aristas, pero necesitamos mm. que se visibilice. ¿Y cómo trabajamos? Uno es el, la prevención y el otro efectivamente, qué acciones y políticas se puedan cumplir. Lo mm. que has estado participando y has visto este tema de seguridad ciudadana requiere varios, varios actores, están en compromiso, existen las normas. ¿Qué medidas o, o cómo asumimos para que, digamos, en un año, Tania, tengamos otra situación? Sí. Mira, eh, Gabriela, yo creo que está, nos está haciendo falta tal vez el visibilizar esto que tú dices. Porque sumada a la iniciativa del Ministerio de uh -huh. Gobierno, que eh, ya fruto del 8 de marzo, el decreto de fortalecimiento uh -huh. de la fuerza de lucha en contra de la violencia... Ya te plantea, y ya es efectivo, se han incorporado 100 efectivos eh, policiales a las... Eh, Felcebe, a ¿no? las uh -huh. No se los va a mover eh, dos, eh, por al menos dos gestiones. Eh, se ha puesto en marcha el sistema DELA, ¿no? Y creo que ya todos tendríamos que empezar a bajarnos el... el eh, la aplicación de alerta, ¿no? Que te georreferencia en dónde estás, uh -huh. dónde estás ubicada, etc. Y ahí sí nosotras eh, estamos viendo cómo articulamos iniciativas que efectivamente no tienen que ser de una sola instancia, sino de, de distintas. En la comisión eh, de altísimo nivel encargada de que se apliquen las uh, determinaciones de la cumbre de justicia, que fue un proceso largo uh -huh. y que está liderada por el Ministerio de Justicia, la comisión 9898, está también eh, trabajando a, a, a, toda, a toda marcha para eh, acelerar la implementación de la ley de abreviación procesal penal. Esta es clave, ¿no? Es clave, sí, uh -huh. es clave porque toca estas varias aristas, ¿no? Para la temática de eh, la prevención o la atención de la violencia de género en contra de las mujeres y los niños y adolescentes prioritariamente, nos eh, plantea, por ejemplo, el hecho de que en la reorganización de juzgados que va a haber, cómo y dónde planteamos mayores juzgados, cómo se aceleran también las, uh, las causas, cómo éstas se visibilizan en el sistema informático, la GETIC está siendo un actor muy importante y ahí, como tú dices, algo que estamos uh, haciendo y que tanto desde el Ministerio de Gobierno como el Ministerio de Justicia está, se está viendo es cómo articulamos los distintos actores. Entonces, toda esa parte de lo operativo que efectivamente tiene que verse en que la mujer, la compañera, la niña, quien fuese que vaya a eh, pedir apoyo al uh -huh. sistema de justicia, no demore seis meses, un año, dos años, tres años, sino que efectivamente haya un proceso, unos procesos eh, eh, en, en lo que hace a, su, a la respuesta a sus casos más eh, eficaces, más eficientes y en, en un cost, en un, un plazo menor. Este, te estoy entendiendo como un plazo eh, como medidas a corto plazo porque están eh, sí, como el, que reorganizando ya diciendo. el primero de Ajá. septiembre empieza Ajá. a implementarse la ley entonces eh, ya esta próxima semana se va, se va a desarrollar un primer proceso de capacitación a capacitadores que después van a estar en las distintas regiones del país eh, trabajando con jueces, fiscales, policía boliviana y esto es, un, eh, esto es una acción como te decía de la Comisión 898 nosotras uh -huh. estamos participando como parte también de, del Ministerio de Justicia y conjuntamente con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, la dirección de, de eh, toda eh, forma prevención de la violencia la dirección de niñez para que los componentes de género y generacional estén presentes en este, en este ámbito está el tribunal de justicia eh, o es decir el tribunal eh, eh, el consejo de la, de la magistratura el, eh, el órgano judicial el ministerio de justicia o sea, están todos los actores ¿no? y a esto se suma todas las acciones que están desarrollando ese ministerio de gobierno pero te decía, eh, esto hace a, ya después de que ha ocurrido un caso de violencia. Esa es una segunda etapa. Se está viendo también desde estas instancias y ahí el trabajo con sociedad civil, el trabajo con las, uh, los municipios, las gobernaciones, las ayoks, uh, uh, las regiones, es clave porque es un trabajo de prevención. Uh -huh. Y se ha visto que en, en la prevención es donde menos Hemos, uh, se están poniendo recursos, pero no estamos articulándonos, hay muchas iniciativas y lo que queremos es articular, entonces es también un, eh, una, no, no sé si reorganización, pero sí es un mapeo para ver cómo sumamos fuerzas y vamos paso a paso eh, viendo qué temas priorizar. Nos eh, centralizar la información, de repente los mismos indicadores, en fin, son, son varias tareas, Tania, y mira, y en, lo, y en lo concreto, bueno, eso será septiembre, se tendrá la ley, se organizarán, capacitar, y, y todo ese, ese operativo, si lo decimos mm. de esa manera, que, que requiere su tiempo. Eh, sin embargo, tenemos una realidad al día, ¿no? Al día matan a las mujeres, sí. al día se registran eso. Y nos dabas un dato que también nos alarmaban, de las víctimas de feminicidio, más del 60, 70% son madres, entonces estamos con eh, una situación también de familias, de mm. niños, de menores, en una situación de vulnerabilidad, ¿quiénes tienen que responder? ¿Qué acciones se tienen que tomar ante este tipo de, de situaciones? Pero esto es inmediato, mm. también es inmediato. Mira, eh, ahí es eh, la dirección de niñez eh, de la, del Ministerio de Justicia, del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, eh, justamente está desarrollando algunas uh, acciones para mejorar lo que está en nuestra legislación. Se han visto algunos casos de niños, niñas que se han visto envueltos en, en casos de violencia extrema eh, y que han sido, se han eh, visibilizado, o bueno, la custodia se les ha dado a la familia de los feminicidas. Y decíamos, es una revictimización a esos niños. A esas ¿Y por niñas, qué se les da ¿no? esa...? Porque muchas veces no está, ya la, no está la familia materna o no se encuentran las, las disposiciones o incluso el hecho de cómo se genera esto. La, una, una de las acciones que está en la 1173 justamente es, se prioriza a la familia de la madre. Pero lamentablemente hay niños, niñas que o adolescentes que eh, no tienen familia directa, ¿no? Uh -huh. Y ahí sí entiendo se está trabajando desde estas instancias, eh, UNICEF está apoyando uh -huh. en, en este tema y, y bueno, varias organizaciones en el trabajo de niñez, esto como te decía, liderado por la dirección de, de niñez del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades para desarrollar un protocolo también de atención y de eh, apoyo a los niños y niñas psicológico, el de sostén también, que es algo en lo que hay que pensar, es algo en lo que hay que reforzar y es en el día a día, tú, como, como tú decías, ¿no? hemos aprendido y se ha identificado también qué que es lo que falta hacer, ¿no? qué es lo que falta hacer, cómo lo hacemos eh, y esa creo que es una tarea grande. ¿Inmediata la, e inmediata. la tarea del de protocolo? La tarea de del servicio, el uh -huh. ver, justamente el llamar la atención a las instancias correspondientes uh -huh. y de ser necesario eh, articular espacios. En este caso, la dirección ya de niñez y adolescencia, a la cabeza de la licenciada Ninosca. Durán está tomando acciones, entendemos, es un tema ya que lo han puesto en la mesa y si no me equivoco, puedo equivocarme, eh, ese va a ser el tema de eh, una cumbre con municipios eh, que, se está, que se está trabajando, ¿no? que, es, que es, una, es una temática que ya ha, ha sido también parte de eh, las prioridades y las aflicio, aflicciones desde el Ministerio de Justicia. Tania, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. No, a ti, Gabriel, agradecer, agradecer a, a Viayala y espero, bueno, prontito estar visitándote también para traer buenas noticias en esto que es el eh, promover y seguir avanzando en el ejercicio de los derechos de eh, las mujeres y, bueno, siempre mejorar mejorar el aporte y el desarrollo de nuestro país. Necesitamos esos protocolos que mencionadas, un tema de género, un tema de, de la atención inmediata a los niños y, y aquello socializarlo. Todos somos parte de este problema. Y con esta entrevista nosotros finalizamos el programa. Muchísimas gracias por su atención. Nuestro reencuentro el día de mañana a partir de las 21 horas con 30 minutos. Buenas noches.